Hay una lámina en este material que utilizo como parte de un tríptico que lanzó en este año el Seguro Social. Ahí viene una lámina en especial. Vamos a llegar a ella, Ruth, que va a decir qué hago si no cuento con esta información, dónde la solicito. De todas maneras, eh, vamos a llegar a ella, pero este, por ahí está el dato. Vienen unas láminas que vas a identificar que son de, de la autoridad. Muy bien. Luego tenemos en materia de guarderías, pues un tema que también siempre lo he visto muy pues muy injusto, que solamente le dan atención de guardería a las mujeres trabajadoras donde pueden llevar a sus hijos para que los hijos puedan ser atendidos, alimentados, educados, es una educación preescolar. Bueno, es un tema primero de guarderías, sí, ya hay en ese tema de las guarderías, pues bueno, puede llevarlo, pero no podría llevarlo un hombre a menos de que él demuestre que es viudo divorciado. Y sin embargo, los hombres también paguen el patrón por, por ellos el 1% del salario base de cotización para cubrir el ramo de guarderías. Muy bien. Prestaciones sociales, pues hablamos de, de que el seguro social es más que clínicas y hospitales también tiene centros deportivos, el que hoy a lo mejor es un poquito ha sido famoso porque es el parque de Huastepec, ya era famoso como un parque de instalaciones del Seguro Social, un parque deportivo, acuático, y como también tiene otros deportivos, salones eh, de eventos para bodas, 15 años, eh, hay muchas actividades, eh, velatorios, entonces, tiene ese tipo de prestaciones sociales. Bien, ¿cuánto se paga por ellos? ¿Cuánto es el costo? Y vean, en el costo, sacaremos esta tabla, y la verdad, esta tabla, pues, tiene fallos. En realidad, no se saca así el cálculo de la cuota, porque hay que determinar un salario base de cotización, el cual depende de las prestaciones, que cada empresa tiene prestaciones diferentes. Desde la antigüedad hace la Ley Federal del Trabajo que con mayor antigüedad este trabajador tiene más derecho a una prima vacacional. Más vacaciones, más prima vacacional. Entonces, eso ya lo hace y además la empresa, imagínate que da prestaciones por arriba de las prestaciones de ley. Que da, no sé, lo de ley, 15 días de aguinaldo. 25% prima vacacional. Pero y si da más, entonces, esto eh, también está pagando cuotas del Seguro Social en base a ese salario, base de cotización, y por eso es de que cuando también vengan los temas de incapacidad, el Seguro Social también las pague en función al salario que está dado, dado de alta. Con ello, se explica por qué en enfermedades hay tantos ramos, porque está lo que cubren en especie... En gastos médicos de pensionados o la parte en dinero económica que de esa incapacidad están cubriendo. Y en cambio, ven, en riesgo de trabajo, una sola fuente de financiamiento, la cual es pagada completamente por el patrón, y el patrón paga desde la prima mínima de un punto cinco si lo vieras en decimales .005 si le recorres ceros para ponerle el porcentaje así te queda del 0.5% al 15% la prima mínima y la prima máxima ya nadie podría cotizar con una prima mayor ni con menos de esto ese es un tope muy importante y el trabajador no cubre nada el trabajador no cubre, el trabajador cubre por la parte de enfermedades, pero vamos, la parte de enfermedades, pero solamente en lo que llega a exceder, hay una parte que es fija y el excedente de tres veces la UMA. Entonces, es interesante la forma de financiarse, obviamente fue más alto, tal vez un 15% del salario base de cotización, Pudo haber sido mucho más alto o pensar que comenzó una constructora con la prima media del 7%, pero es más alto que a lo mejor lo que se estaría cubriendo por motivo de enfermedad. Muy bien, muy bien. Estaré al pendiente de las preguntas y lo que va saliendo. No es barato el Seguro Social. El Seguro Social cuesta aproximadamente desde un 20, 30% de una nómina. Entre el sueldo es más bajo, el Seguro Social es más alto en porcentaje. Si el salario es más alto... El seguro social incluso hasta está topado a un monto total topado de 25 veces la UMA. Entonces, eso también es, es interesante para efecto de tener trabajadores con seguro social. Bueno, todos los trabajadores tienen seguro social. Es una obligación para deducir la inscripción. Y lo que paga el trabajador, vean, va alrededor de un 3%. Y lo que paga el patrón va alrededor de un 25-30. Depende aquí en los porcentajes. Vamos, no está sumado la prima de riesgo, pero como también puede ser una prima y que haga que una constructora, si le dices, ¿cuánto te cuesta el seguro social de un empleado? Y te va a decir como el 40%. Entonces, va a depender de cada, de cada patrón. Por otro lado, vean, hay dos elementos en enfermedades que no se toman la base de cotización del salario, salario integrado, salario de base de cotización. Se toman las sumas, nada más en la cuota fija y en el excedente, pero de todas maneras, son los que hablan aquí de un porcentaje más alto, entonces por eso, Tendría que parecerse más al salario mínimo para que esto, pues si fuera algo más parecido, un 36% de IMSS e Infonavit, ya en el Infonavit estaba por aquí escondido. Y es otro instituto y son aportaciones de vivienda. Y por separado, todavía la nómina, el, el impuesto de nóminas. Pero bueno, esa es la parte de lo que me cuesta el seguro social, el Infonavit. Vamos a ver unos documentos que son muy útiles y con estos documentos también es la manera con el patrón. Eh, al término de cada mes, el Seguro Social le manda una emisión mensual y otra al término al bimestre, donde vienen los conceptos. Unos se pagan de forma mensual, otros bimestrales, y donde es como una, una liquidación. Estas liquidaciones del Seguro Social son sumamente útiles, primero para ver que la información que nos llega, que nosotros la dimos a conocer en nuestra alta, ahí nos dimos de alta como patrones, dimos a conocer las características de nuestro riesgo de trabajo y estaremos en la prima media, pero también cuando dimos de alta a un trabajador, ¿con qué sueldo? Y en el seguro social es tan exacto, que a veces resultan más inexactos los casos didácticos, los ejemplos, que los casos reales, donde sabemos qué mes, imagínate que fuera un mes febrero, pero ¿es bisiesto o no es bisiesto? ¿Es de 30 o es de 31 días este mes? Entonces, todo eso lo vuelve un dato de que se vuelve más exacto al ver la información que el Seguro Social te manda a través de una emisión. En cambio, pero hay cosas que también no son tan exactas. Por ejemplo, el Seguro Social, en esta emisión, no considera las incapacidades, no sabe de ellas las incapacidades. Esas las trae el trabajador y en base a las incapacidades se llena en un programa el SUA, Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas, vamos cargando la información. En ese programa SUA, tiene muchas ventajas, pero la principal, llevar control del pago de cuotas, es una calculadora de cuotas, donde va a venir del trabajador, va a tener el periodo con exactitud, de que si es febrero, si es marzo, va a tener cuánto es el salario, si es fijo, o variable, eso ya lo platicaremos más adelante, pero es parte de la integración del salario. Y entonces, hacerlo por SUA, o recibirlo en la liquidación, el tema es de que si sí, se llega a cantidades que uno conoce, nada más que las incapacidades, si no las conoce, el seguro social no te las manda aquí, tú las capturas a través del SUA, y vas a llegar a un cálculo más exacto, Menor, porque las incapacidades o las faltas no se cotiza en el seguro de riesgo de trabajo. ¿Y ¿Cómo se va a cotizar en el seguro de riesgo si ni siquiera fue, si no está en el centro de trabajo? Y además de otros. Ya veremos qué es lo que se cotiza en cada uno. Pero eso, la parte médica y la parte administrativa del seguro social, no están empatadas. Sería bueno que la parte médica que prescribe incapacidades, dictámenes, incapacidades iniciales, subsecuentes, pudiera avisar de inmediato al área administrativa para que nos llegara la liquidación con esta información. De hecho, por ello es el propósito de que hacemos un cálculo de una prima de riesgo anual precisamente porque a lo largo de los meses y bimestres no se contaba con información con respecto a los casos que estuvieron cotizando en, en el seguro de riesgos es uno de los variables que va a tener aquí vemos número de cotizantes la parte de lo que tienen patrón trabajador y en la parte específica de riesgo de trabajo, ¿cuánto fue? Vamos, para esta empresa tal vez no es relevante el riesgo que tiene. Y el punto es, pudiéramos llegar a un riesgo bajo todas, incluso la constructora, que nació con una prima de riesgo muy alta, pero va disminuyendo año con año cuando no hay siniestros. Mira, con esta te voy a poner lo que es el ejemplo de la emisión mensual, nada más que debería decir nombres de trabajadores, números de seguro social, CURP, y luego todavía la descripción de lo que cada trabajador está pagando de cuotas. deseamos que eran 26 trabajadores, sí, ahí están los 26. Y esto desde el encabezado ya estaba totalizando en cuanto eran las cuotas, patrón, trabajador y de cada ramo. La diferencia con la bimestral, a veces te ponen, pues bueno, el sello, el logotipo del Infonavit, lo va a ser distintivo, donde entran, además de los cálculos del mes, también los del bimestre, donde se mandan las aportaciones y las cuotas que aportan en retiro entonces esto es una información muy valiosa que se puede descargar de un aplicativo llamado ITSE IMSS desde su empresa lo descargas aproximadamente los primeros días de cada mes lo descargas y con este puedes ver oye que el seguro social llegó de tanto pero tenemos incapacidades hay faltas entonces, al llenar con el programa SUA, seguramente llegarás a cálculos de cuotas menores que los que te está mandando el instituto. En estas mismas del Infonavit, nada más para mencionar, viene la parte de los créditos de vivienda, trabajadores que tienen un crédito, con crédito, sin crédito, con amortización y donde el patrón actúa, le avisa el inforavit y le hace los descuentos al trabajador. Mira, aquí está la parte que te comento. Faltas, también llamadas ausencias, injustificadas o incapacidades juegan en un papel diferente. Por ejemplo, la incapacidad solamente está cotizando en el ramo de retiro y aportación al infonavit. Pero en el caso de ausencias, solo se cotizan en enfermedades. Y el tema es, aquí viene muy interesante, ¿por qué re, eh, riesgo de trabajo no cotizó ninguno? Bueno, porque no estaba expuesto al riesgo. No vino a trabajar, no tuvo riesgo, no pago por ese riesgo que no hubo. Luego tenemos obligaciones del patrón. Y dentro de estas obligaciones, su primera obligación va a ser inscribirse e inscribir a los trabajadores. Pero además de otras obligaciones, la presentación de avisos y donde esos avisos pues van a ser cinco días después de que hubiera sucedido. A lo mejor una modificación en el salario fijo o cinco días de, después de terminar un bimestre para el caso de modificaciones en los avisos bimestrales. Y entonces, ¿cuándo comienza con obligaciones el patrón? Desde que comienza a utilizar los servicios de uno o varios trabajadores. Ahí nacen sus obligaciones. Y vamos a ver en el caso. Primero hablar de lo que es las diferentes clases de riesgo. Esas clases de riesgo, la empresa, cuando se inscribe por primera vez, tiene que consultar el reglamento de afiliación y clasificación de empresas, y donde en ese reglamento, en el 196, vamos a encontrarnos también, también está en la ley del seguro social, en el 173, pero a través del reglamento vamos a encontrar la actividad de acuerdo a una tabla, donde viene dividida, muy bien, para que podamos encontrar la actividad y a la clase que le corresponde, vienen de la menor a la mayor. Y lo que me encuentro es la prima media de cada clase En eso de la prima media, ¿se acuerdan los topes? Eran de 0.5%. Todavía hay una menor que esta media, al 15%. Muy bien. Esta se tiene que revisar anualmente se mide la siniestralidad, se verifica si esta se conserva igual. Acuérdense que el primer año no fue calculada, fue vista a través de parámetros, encontrar la actividad económica, encontrar qué es lo que desarrolla y entonces muy seguramente en el año con año, la prima va a tener una disminución, Comenzó con una prima media. Y si esta no puede aumentar o no puede disminuir más de 1%, ¿cuánto tiempo tardará? ¿Cuántos años para que una constructora que nació con la prima media del 7.58 baje al, hasta la prima mínima? tendrán que pasar muchos años. Vean, cuando menos 7 años para que pudiera llegar a una prima mínima pero todas las empresas pues bueno, van a pasar por ese proceso de inscripción de acuerdo al reglamento de clasificación de empresas muy bien, en el caso de personas morales el seguro social asigna pues bueno, un registro patronal. Para el caso de la Ciudad de México se toma en cuenta de que un registro, si estuviéramos, eh, por ejemplo, en algún estado, por cada municipio tendríamos un registro. Muy bien. En el caso de personas físicas, pues va a ser también donde se encuentre su centro de trabajo. Si posteriormente solicita el registro de otra empresa que realice actividades distintas y no contribuye a la realización de los fines de la primera, se le puede asignar otro registro patronal. En esa parte, no es como el RFC o el CURP que tenemos uno para todos los trámites. Aquí podemos tener varios números de seguro social. Un poquito la luz, como que también es un poquito incómoda. Muy bien. Y vamos a ver en el caso de avisos, avisos que se presentan y con los cuales también los avisos tanto de darse de alta o a lo mejor por una modificación de salario, o una baja. Entonces, estos avisos y para ver en qué momento debo de inscribir a alguien. Mira, por ejemplo, hay un procedimiento de obligación en el 15 de la ley del Seguro Social que nos dice, estamos obligados a inscribirnos e inscribir a los trabajadores. Por otro lado, en el 15, fracción 1, menciona que tenemos un plazo de cinco días a partir de que se contrató a alguien. El 18 maneja que va a haber una afiliación a solicitud del trabajador. Que el trabajador pueda acudir a las instalaciones, a decir, oye, Seguro Social, te aviso que. Mi patrón ya me subió el sueldo. No te ha presentado el aviso, pero yo ya vengo a decirte que ya gano más. Pues bueno, esa situación así la tiene contemplada el Seguro Social. Ya yes. Este en todo eso pues está muy interesante porque ese eh, plazo que tenemos de cinco días para poder inscribirlo, muy bien, y que lo puede hacer el patrón, pero que también le dan la oportunidad que el trabajador también pudiera hacerlo. Muy bien. La afiliación oficiosa se refiere a cuando es la autoridad la que eh, pues tienes a lo mejor personas físicas que les has hecho pagos y que te obliga a que reconozcas esa relación laboral, inscribiéndolos, o la afiliación previa. Esta afiliación es una afiliación donde te habla que puedes afiliarlo antes de que comience su actividad laboral. Y de hecho, esta es la que te voy a recomendar, porque si tú tomaras la de arriba, este plazo que te dice, aunque te lo dice la ley, de inscribirlo dentro de un plazo de cinco días siguientes, el problema es que si tiene un accidente de trabajo, ese accidente de trabajo no está cubierto. Oye, pero el trabajador entró ayer y hoy no conocía dónde estaban las escaleras y ya, ya las conoció. En esa situación, el seguro social te van a hacer que tú pagues lo correspondiente a capitales constitutivos que tú pagues por ellos Muy bien, pues realmente ese tema va a ser muy interesante porque ahorita que veamos el tema de lo que son capitales constitutivos, ¿cuánto te cuesta que tenga lesiones, que se accidente, que algo le suceda y te va a salir carísimo? Ruth, oye, y si le sucede un accidente al trabajo, en el trabajo, y se le da de alta dentro de los plazos de los cinco días, ¿qué sucede en ese caso? Le sucede un accidente de trabajo y este se le da de alta dentro de un plazo de los cinco días. Bueno, pero, pero ahí vamos a ver porque a lo mejor aquí la pregunta, Ruth, el, el accidente de trabajo y a lo mejor si la persona eh, estaba en ese plazo que te dice la ley. Mira, voy a abrir la ley y quiero que lo veamos porque uno es ley y otro reglamento y va a ser muy interesante, va a ser. Ven, obligaciones. Y viene aquí la parte de la inscripción. Estamos obligados a inscribirlo dentro de plazos no mayores a cinco días. Eso parecería, tengo ventaja. Pero no, porque si fue un accidente de trabajo y ahí en accidentes de trabajo va a ser el 70 donde te va a decir que siempre el patrón será responsable de los riesgos de trabajo cuando no esté inscrito independientemente de los plazos de inscripción que te diera la ley o el reglamento. Si él no está inscrito por accidentes de trabajo, le corresponde al patrón cubrirlos. Entonces, en esa parte, vamos a ver algo muy interesante. ¿Cuánto nos cuesta la atención del Seguro Social? Ahí que por eso, la mejor de todas estas es la afiliación previa. Inscríbelo. Antes de que comience a trabajar. Las empresas ya están pidiendo, necesitan tener un registro en el SAT y necesitan un registro en, en el Seguro Social. Entonces, en ese ya el empleado, el acude a la unidad del seguro social, se inscribe, muy bien, llena sus formatos de afiliación previa. Y con eso va a tener la atención desde el primer día que ya esté elaborando. Luego, eh, aquí ya nada más para concluir con lo de los avisos. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de una baja, no son operantes, los avisos de baja cuando el trabajador está incapacitado. Y la incapacidad, pues bueno, a lo mejor todavía no termina, pero esto... Es algo también que, que lo hemos comentado así. Lo que no puedo hacer es un trámite administrativo, que es la baja del empleado. Pero tan pronto el empleado a lo mejor ya esté liberada su incapacidad, entonces ya puedo hacer la baja correspondiente. Eso no quiere decir que no pueda correr al empleado correrlo sí, pero obviamente pagando las, las indemnizaciones y lo que viene. Pero el tema del seguro social, vamos, es por el tema de que un trabajador que tiene enfermedad, pues imagínate que el, el patrón rescinde su contrato y ya se le, se le acabó el tema del seguro social. Además de que la seguridad social, el empleado todavía tiene, muy bien, eh, tiene una cuarta parte de las semanas de cotización que estuvo cotizando, tiene derecho para que pueda recibir la atención del Seguro Social.